Bueno acá estamos tempranito, 5 y media de la mañana nos levantamos, un sueño estamos preparando todo para ir a pescar a Berizo, así que bueno matecito, vamos a preparar acá tenemos el agua la pava. un tan lindo día este, por ahora se si lo he despejado así que bueno, nos vamos para Berizo la inauguración de la Gran Valentina una embarcación espectacular van a ver del Guianico Queen así que está hecha la invitación y esperamos dar con los bagres de mar que todavía están y están picando muy bien y si tenemos suerte alguna bobita no sé, dejamos picando bueno dale, nos vamos a pescar vamos bueno esto es Puerto Madero, qué lindo una belleza como refleja este amanecer sobre los edificios Seguimos viaje a Berizo, bueno, en realidad a Ensenada. Ahora tenemos que agarrar la autopista de Buenos Aires-La Plata. Bueno, esta es la autopista, el ingreso a la autopista de Buenos Aires-La Plata, en este día hermoso, soleado. Que acá cruzamos el riachuelo pues sale el protector solar a full hoy me parece un día, un sol radiante pues vamos a ver cómo se porta el viento que no haya mucho para navegar bien pero igual vamos con una embarcación espectacular la nueva Gran Valentina Viaje de Hudson, ya estamos más cerca Vamos acá, 50 pesos el peaje Ahorita a Vamos para La Plata Ensenada A la derecha Ruta 2, nosotros seguimos derecho A La Plata Ensenada Senada, mirando gasta los carteles Muy fácil de llegar, todo por autopista Bueno, estamos llegando, salida de la autopista, acá a la derecha, vamos para La Plata, y de ahí a Ensenada. Bueno, acá estamos en la rotonda, Ciudad de La Plata, acá hacemos toda la, la rotonda y vamos en el sentido opuesto, o sea, tenemos que ir hacia el río. Seguimos en la rotonda y acá vamos para Ensenada. En la IPF seguimos derecho. Bueno, acá estamos llegando al astillero Mome.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 En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar pejes reyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. En Ensenada y Berizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagres de mar y bogas.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 Gracias amigo bueno felicitaciones eh, con, con la gran sí, Valentina amigo, gracias gracias por estar hoy. Este día ah, tan especial. un lujo che, gracias ¿Vamos por la invitación a debutar a, a la gran Valentina con pescado con carnada la primera vez que salimos de pesca así que la votamos ayer con los compañeros con los amigos acá y bueno para más comodidad y seguridad y disfrutar un poco más cómodo la salida de pesca un lujo la verdad que ahora sí un servicio excelente qué es lo que tiene 7.20 ah, mts. Muy bien, no 720, pero acá adentro es una ¿no? comodidad ¿no? increíble. 2.40 de manga. Claro. Y muy sí, buen puntal no, también. Sí, tiene un metro de puntal claro, está Espectacular. Va a navegar. Y ahora la vamos a probar. Pobrecito eh? el río, ¿no? Ahora la vamos a probar. <ríe> bueno, felicitaciones. Gracias, eh. amigo. Gracias dale, por estar. Dale. arrancando la mañanita más o menos, ¿no? sí. matecito a bordo, vamos con la, la inauguración de la gran valentina Este es para ¡Que ¿Eh? este oh, La inauguración. Hola amigos del de pejador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrar un poquito de lo que nosotros tenemos de Wars en realidad son diferentes algunos modelos por ejemplo, eh, arrancan de los que son los más económicos como por ejemplo lo que es PVC que por un lado tenemos este sistema por ejemplo que es una bota poder con un tirador donde se puede sujetar al cinto esto le va a llegar hasta la altura de la ingle entonces le va a cubrir prácticamente todo el, el la pierna esto es PVC, viene con la bota ya eh, sellada a la, al, a la parte de la pierna Luego también en PVC tenemos esto, que es un pantalón water también, viene con la bota sellada todo eh, soldado con calor y esto le queda arriba de la cintura viene con elástico en la cintura y con un cordón para sujetarlo para aquello que le es un, más incómodo el modelo anterior y no quieren un water para estar más cómodos Tercero en PVC bueno, el clásico y conocido water con tiradores le va a llegar hasta la altura del pecho con una bota soldada por calor. Algo un poco más sofisticado, mejor calidad, o aquellos que tienen algo más, más cómodo. Tiene cuerda de neopren, Se usa más que nada a veces en invierno, en verano suele ser un poco más caluroso, pero hay mucha gente que lo usa por un tema de temperatura. En este caso es uno de la marca Waterloo, con un bolsillo frontal, refuerza en la rodilla y tirado de todo en neopreno. Esto es recomendable, depende uno donde lo use. Siempre ponerse un calzado, una bota de vadeo, calzado viejo, algo para no estropear el, el, la media del water. Y por último, lo que muchos apuntan, es un water respirable. Esto es lo que tiene, que es un water fresco, te va a proteger del agua, te ayuda a, a, en el tema del calor, a sentirse eh, más aireado. Viene con un bolsillo termosellado, en, en la parte del pecho y como en el de neopren viene con una bota de neopren para también usarlo con, con un calzado viejo y demás para no estropear la bota viene con un cinturón de cintura para sujetarlo para que quede más al cuerpo esto es súper liviano súper cómodo más que los otros modelos por eso uno, que la mayoría apuntan es a este tipo de, gua, de water que es un poquito más costoso pero eh, tiene otras comodidades así que bueno tiene nuestros datos ahí al pie de la pantalla por ahí consulta, si necesitan algún modelo en particular, alguna marca en particular, nos pueden consultar. Saben que tenemos, eh, abonando en efectivo, descuento y pagando con tarjeta cuotas sin interés. Así que bueno, nos esperamos... ¿Estaba, eh? Bueno, estamos ahí a la espera de la primera captura, Gaby. Primer pique. A ver <risa> quién sube el primero a la Gran Valentina, ¿eh? <risa> ¡Gracias! Oh, okay. ¡Adiós! ¡Me encima! ¡Adiós! ¡Me encima! ¡Me encima! ¡Mira, mira! mira que la tira estaba floja. Mira, mira. Cabezón. Vamos cabezón, vamos cabezón Vamos cabezón Vamos cabezón No, seguí grabando, vos grabá Tenés muy, ¿eh? muy fina la ventula Muy fina? 70 hay que meterle eh Bueno, aquí tenemos... linda cabezón La tercera captura de la nueva Valentina Amigo Gaby López acá, de Pescador. <risa> Espectacular, amigo. El lindo bueno. Cordiciero, el grupo La Guía del Pescador. El amigo José Gómez, el grupo Enfermos por la Pesca. Y sí, Enfermos por ahí, El amigo Gabriel, de Kayak. Los distintos. Entre amigos, debutando en la Gran Valentina.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 Hola amigos, bueno, bienvenidos a nuestro local. Bueno queríamos mostrar algunas novedades como hacemos siempre. En este caso íbamos a mostrar algo bueno ideal para esta época, para el aire libre, lo que es las mesitas plegables en tela, muy cómodas, muy livianas. Fíjate que queda guardadito así, Gaby. Excelentes, excelentísima calidad, muy cómodas, realmente para comer algo, para picar algo, para apoyar las cosas están bárbaras y son muy livianitas y muy muy compactas. Están buenísimas para llevarla en cualquier vehículo, inclusive en las motos, las llevan mucho. Después bueno, lo que es sillones, sillones plegables, ¿sí? lo que son, sillones director plegable, tenemos el clásico de la marca, son todo lo que vamos a mostrar hoy son productos de la marca Broxol que entraron ahora hace muy poquito. El clásico sillón director que lo tenemos en color negro, en color verde y en color azul, de excelentísima calidad, con muy buen precio, en esto hay muchas marcas, pero realmente que andan bien, que son buenos, hay pocos, este es uno de ellos, de los que andan muy bien, Fíjate que plegado como queda, también así. Acá lo tenés, por ejemplo, este en caso en verde. Muy cómodo, muy liviano. Viene con la correa, obviamente, para poder colgarlo en el hombro. Muy cómodo. Y después queremos mostrar algo también de muy, muy buena calidad. Mucho más reforzado, para aquellos por ahí que pesan un poco más. Ya nos tenemos que ir de un sillón así de este tipo. Ya es acolchado. Aguanta hasta 130 kilos. ¿sí? Los comunes son hasta 100 kilos aproximadamente. Eh, fíjate todo lo que es... La estructura plegable muy, muy reforzada y viene con los apoyos de acero, la estructura pintada a epoxi, sí, pintada al horno, de, de excelente durabilidad. Y todo lo que son los apoyos de aluminio. Bueno, esto también queda plegado, muy chiquito, muy compacto, excelentísimo, ¿no? De excelente calidad, muy, muy cómodo. Bueno, como decimos siempre, por estos productos o cualquier producto que tenemos en nuestro local, esperamos un consulta y lo enviamos a todo el país. No, bueno, que no? eh! Hola amigo José Gómez Bien, José, eh Ahí va Seguimos llenando <risa> Vamos, arrancamos bien, eh la vamos, Ahora es media hora que estamos que venimos Vamos, vamos ah, Por eso, el recién ahí. arrancamos Espectacular. A full lo va, querés, felices ¿Te aculás, Nico? Viene, viene, viene, Es que Viene, viene, viene el pescado Bueno, es pescado bueno, eh Buenísimo Y el pique Leo está rogando con nosotros suerte. Yo tuve un toque ahí cuando tiré. Que le dé la razón con la línea. A se la que Tranquila, carajo. Vamos, Nico. era cuestión de que se un poco la marea. ¿Ves cómo es que vamos? un poquito el agua y... Ahí están los piques. Y esta vez dejate con la línea pasante, el plomo pasante. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. lindo bagre. Ah, tiene una línea. Sí. Amarilla. Sí. Bueno. Uno, dos, cuatro Quinto, quinto bagre. quinto Un ratito, sí. Señor. Espectacular sí. el pique. Sí, lindo el pique. Oh, bueno, se <tose> lo dedico a que <tose> me <tose> criticaba la niña. O sea, Leo, si ¿sí? vos. Se va a seguro. Linda pesca, eh. Mirá un cabecea. Mira, lindo, eh. Ah, viene enredado. Pero... Uh, lindo bagre, che. Buen tamaño, eh. Hermoso. Lindo bagre, eh. Tamañito bueno, eh. Espectacular. Lindo tamaño. ¿verdad? Sí, mira. Ya tira lindo uno así, ¿eh? Es linda pelea. Un equipo liviano, un plomo liviano. Se disfruta. Se disfruta más. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Mira este combo de spinning caña shimano venganz de grafito en dos tramos de 2 metros 10 Pasadito auto para multifilamento mango de corcho es este, una potencia medium heavy acción de punta, soporta 6 de 14,40 gramos es de 10,20 libras ideal para taruchas y doradillos se le suma un reel shimano por supuesto siena 2500 que tiene cuatro programas en relación 5.0 a 1 y le entran 160 metros del 0.25 va cargado con multi y se le suman 12 hielos este combo lo tenés por 12 cuotas de 2.990 pesos hacemos envíos a todo el país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 al teléfono 11 35 79 34 49 o el instagram grharinados ¡Uy, pa! ¡Saltó! ¡Ya estamos! ¡Jesús! Muy bueno. amigo ¡Eh! Muy bien, eh. ¡Espectacular! ¡Uy, se está lindo. lindo, a cuidado con la chuza, eh, cuidado no, la gran eh, eh, la ¿Vale ahí? la la chuca, la la no dentro del un A ver Gaby, sigue sí, los piques espectacular acá en Teresa con el hijo hay que venir, ¿cuánto tenemos? ¿Un mes más de, pe de esta pesca? Y un mes más vamos a tener de Babriel Margarita, sí, ya vamos a empezar a mostrar un poco de boca también que ya tiene que haber alguna ya estamos pensando en la boquita salido no. Aquí estamos con las dos capturas. Activado el Otro chiquitín. Vamos a hacer evolución con este hoy. Bueno, anchoa entera de carnada. ¿Qué es lo La foto, a ver, ya que aprendí a sacar foto así. ¡Eh! ¡Funciona! No, Vamos a ver, en el agua. Yo te complique, en eh. Sí. Me está cañé y caña. No hay burrunda.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 Un liviano Acá hay José de Tropicima Se disfrutan Sí, muy bien Mirá, mirá, nos vemos parecida Vamos a aprovechar que la temporada de Bagre de está Hoy vinimos a estrenar la Gran Valentina con una flecha excelente Excelente Muy linda ese buen buen lindo pescado opa, opa. Opa, opa. Es más grande, sí, dos, tres, cabezón, es hermoso ¡Vos! Oh, sí. ¡Doblete, este, mirá! Oh, ¡Vamos, Leo! No, no ¡Espectacular Leo! ¿Qué, ¡Qué debut de la Gran Valentina! ¡Uy, qué pescado! Lindo, vagre. El pelotado, más grande, placa. che. El Muy bueno. Va foto la ahí. Sacular, ¿Sí? no. amigos. Vamos bien, a ver eso, bien, ¿eh? Bien, la gran Valentina, vamos. bien, no. espectacular. ¿Sí? No. bien. una ¿no? pesca de bagre Bueno ya entrando en temporada de verano tenemos acá este paraíso que tenemos acá en la salida del puerto que se llama Los Malencones, ¿sí? de verillo y de Ensenada donde es eh, la hábitat especial para la boga palos piedras rejillón y bueno estamos por una buena manera bajante y vamos a hacer los primeros tiros a ver, si a ver. podemos fichar las primeras de la temporada Ojalá una doble jornada sería sí, sería una combinada espectacular espero sí, bueno, que tengamos suerte si tenemos suerte tirita entre los palos ahí va el tiro muy va, bien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 a bordo de la gran valentina pizza ah, pisa para... esta la pisa, vamos a que <risa> ¿Qué es eso? A ver. eso, eso está cabezando ahí, eh. Va a blanco, ¿eh? blanco, Blanco. Se devolvió solo.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 ¿Negra qué? Bien negrucha Especie del malecón La vieja del malecón Es la vieja que cuida el malecón Mirá, agarró de acá No metas el de acá porque te metas la cama Vamos, Gaby, vamos, Gaby. El primer bueno, boga de la temporada, ¿eh? La primera de la temporada de la Gran Valentina. Y la primer boga de la Gran Valentina. La primera de la Bola. Gran Valentina, el primer baile de la Gran Valentina hoy. Qué impresionante. Mira, hermoso, ¿eh? ¡Sí, son... Oh, uh. Habíamos despedido la noche, nos dio, eh. Primer eh. boga de la temporada. Por el aguante que le hicimos. Por el aguante tuvimos. Me voy a sacar una. Acá están. Ya están las bogas sí. en los malecones de Benítez de Senado. Eh, y mirá que equipo. Con qué equipo, eh. Juguete, eh. Juguete. <ríe> que venía a pescar ese trofeo de los malecones. Muy buen tamaño, Muy ¿eh? Esa bueno. o es la primera. Sí, Muy sí. buen tamaño. Barricela, sin no una peccata.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 la salida y se van a dar cuenta así que bueno, esperamos poder salir a pescar y tener suerte nos vemos ¿Dónde la camiseta no, ya está está muy abrigado Jalos. pescando la de tararira la de payo no me no, no, digas es que te gusta pescar tararira vas a pescar tarucha ¿eh? <risa> bueno, que no, ¿sabe? ¿cuánto sacó 30 sacó Sí. sí, entre 20 y 30 también. ¿no? <laughs> vaya a la calle ah, ¿no? vamos rodri fuerza ahora tenés cerquita ¿eh? ahí está Justi vamos rodri ya escuchame llegaste cinco minutos ya tu primer bagre de mar de pescador bastante bien, ¿no Rodri? ¿Te gusta como cabecea? Eh, La línea y el que tiró también, ¿no? Tiró el guía también, ¿no? Ponete Rodri, Me sacamos una foto Me Sacamos una foto, ¿eh? Ah, con lombril, la amarilla Sí, pero tiene Bien, bien, bien, variadita, ya dos piques. ¿eh? Vamos. ¿La conocías esa, Rodri? Marieta se llama. Sí, Marieta. No solo Marieta, te pincha. No sí, tener cuidado. pescaste? ¿no? ¿Qué sacaste? Bagre. Varios bagres amarillos, un bagre de mar, un bagre blanco y bueno, Nos pescaron las tararinas, ¿no? ¿Te gustó la pesca? Algo sacaste, por lo menos fuiste que más pescaste. Otro día venimos nuevos, ¿sí? cabeza amarga, eh? Ah. Acá. acá estaba la pesca, papá bien, Rodri, Rodri acá Rodri, Rodri